por ser pobres, incluso habló de cosas mayores que, que no le daban resucitación a muchas personas que iban con otra dolencia porque se ha dado la orden, por el tema de que eh, los hospitales de Nueva York se vieron en un momento totalmente colapsado. Y aún todavía él dice que el promedio de personas que están falleciendo son de 376 eh, personas, que todavía es mucho, aunque Bien. tomando en cuenta que Bien. llegó a un tope hasta de mil personas muriéndose diaria en la ciudad eh, de Nueva York. Pero bueno, eh, miren, tenemos de último minuto ahora mismo me están eh, escribiendo, señor director. Vamos con el bombe de último minuto. ¿Qué está sucediendo, señor director? Miren, eh, atención Raquel y Veloz, de último minuto el alcalde Siquionaje de la Rosa en plaza por 24 horas a los mercaderes, tenemos esa declaración eso fue ahora mismo, eso está calientito esto es una primicia, así que vamos con estas declaraciones del alcalde Siquio NG de la Rosa Estoy enfocado ahora en la limpieza estamos para mantener la limpieza que mantuvo durante cuatro años el alcalde saliente el mantener y mejorar eso eh, y, en, y ahora enfocado en áreas específicas. Eh, esa fumigación, en los próximos días vamos a ir al barrio Puerto Rico, que ahí hay una eh, un tránsito de, de una cloaca, que eso hay que irlo a, a limpiar y a mejorar. Y en todo lo que tenga que ver con mejorar y combatir el coronavirus. Este, estamos enfocados en algunos, eh, eh, dialogando con los mercaderes para ver también, mediante el diálogo y el consenso, cómo mejoramos el área del mercado. Y también eso incluye recoger mucha gente que cuando se cerró el mercado fueron y se instalaron en sitios inadecuados como el Policarpio Mora. ¿Serán apresadas esa persona o removida? No, ellos tendrán, se le dará un plazo prudente de 24 horas para que ellos vuelvan donde ellos estaban. Si estaban al mercado, que pues vuelvan para el mercado. Y en, en eso que estamos en este momento. Bueno, ahí eh, escuchamos la declaración de, de Siquiones de La Rosa, gracias a nuestro reportero Newman, que está al en la calle todo hace algunos eh, momentos. Y fíjense ustedes, eh, el alcalde dice un plazo de 24 horas para, para volver, pero no se entendió ver volver para dónde. Y, y el plazo de. Bueno, lo 40. digo claro, Roberto, para volver al mercado. Si ahí era que estaban en el mercado, entonces que vuelvan al mercado. O sea, que el alcalde está habilitando el mercado en estas condiciones. Como estamos, o sea, como estaba la gente comprando, sabemos que siempre los alimentos han estado en el piso, que lo han puesto y lo ponen ahí en la distribución, que no hay ninguna supervisión de que se cumplan la mínima norma de higiene. Eso debe cambiar. Porque es que el, el, el mercado hace rato, que ya su vida útil en el centro de la ciudad, ya venció. Entonces debe establecer algunos otros mecanismos, sobre todo para evitar el contagio del de el, COVID-19. Pero sin embargo, si se abre el mercado aquí en San Francisco de Macorís, no sería la primera ciudad pues, en medio de esta pandemia. Por ejemplo, en la capital, el mercado nuevo es un desorden. Pues obviamente no está un poquito más organizado que aquí, es cierto, pero igualmente la gente anda aglomerando si sería lo mismo. O sea, que el hecho de que vuelvan o no los mercaderes no sería un caso exclusivo de nuestra ciudad. Sí, sí, sí, pero él tiene la responsabilidad de organizarlo para evitar el contagio y para que también los productos se venden, lo puedan vender en el, en, con las normas de higiene establecidas, que no se ve aquí cómo se maneja realmente. Bueno, déjenme apuntar una información histórica porque hoy es 28 de abril, entonces eh, para no olvidar esta fecha del abuso y la eh, ignominia del gobierno de Estados Unidos que un 28 de abril invadió y masilló nuestro país en el 1965 para impedir que el profesor Juan Bosch nuestro Juan Bosch, regresara al poder. Recordar que siempre a los héroes que pelearon valientemente para la defensa de nuestra soberanía. Ha recordado este posh, Carlos Amarante Baret en este día histórico de recordación sobre todo. Bueno, miren, eh, eh, eh, otra información de, que se está eh, llevando en desarrollo es eh, conocer la, la pieza que mandó el Ejecutivo, presidente, a, a la Cámara de Diputados, la extinción. la extinción de del estado de emergencia por 25 días. Ahí hay un, un dimidrete y una matadera porque la oposición dice que posiblemente va a rechazar 25 días y que tampoco, si lo llevan al Senado, tampoco lo van a aprobar. Eh, están reclamando una serie de, de, de requisitos para aprobar, eh, entre ellos que sean 17 días en vez de 25. Eh, están eh, también eh, eh, eh, principalmente... El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, José Ignacio Paliza, eh, vaticinó que la sesión eh, eh, será eh, sumamente discutida dentro de los eh, eh, eh, eh, de diferentes eh, congresistas de parte del PRM, porque no están en aprobar todo lo que pide el Ejecutivo, como fue la primera eh, petición de, del Estado de Emergencia han condicionado el aprobarle la extensión al Poder Ejecutivo, lo han condicionado y le han puesto muchas condiciones. Y la primera es esa, no aprobarle 25 días, sino 17, porque de acuerdo a la ley de emergencia dicen que solo el 17 es el máximo, pero incluye la obligatoriedad según eh, los la, el, el equipo de diputados, el, el, el, el Cómo le llaman el grupo de diputados del PRM, la bancada, correcto es el término, de diputados del Partido de la Liberación eh, eh, Moderna, Partido Revolucionario Moderno. Hoy tengo un cruce de las siglas, una cosa loca. Entonces, antes de entrar a hoy a la Asamblea, en, en la reunión de los diputados a las ocho de la mañana, habían dicho esto, que le estaban pidiendo tres mil pruebas mínimas diarias al gobierno para poder aprobar la extensión. Entre estas pruebas PCR y también pruebas rápidas. Que la, la Comisión de Medjugoría Ciudadana, pues que sea, eh, que sea efectiva, que funcione, que transparenticen los gastos del gobierno. Mayor presupuesto Hablan del aumento a un 30% del presupuesto, de la Ley General presupuesto, eh, la -19 de Presupuesto, la 506-19, para este 2020, el presupuesto nacional, que el 30% de ese presupuesto sea asignado a salud pública y que le den, dicen ellos, que le den seguimiento a cada uno de los casos rigurosamente. Si no se dan esas condiciones, no aprobarían la extensión de la emergencia nacional que está pidiendo el Poder Ejecutivo. Bueno, el presidente de la Fuerza la fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Reina, resaltó que la sociedad dominicana no desea eh, que el estado de emergencia se prolongue eh, definitivamente o por más días por falta de una estrategia clara y de pruebas de diagnóstico para frenar el COVID-19. Eh, eh, no, señor director, esa no es la imagen. Ese, ese es el, el regidor que fue en bicicleta, hizo su campaña por las redes, Sí, veloz. Sí. Veloz, sí. esa es noticia. Hizo su campaña por sí, las redes. Y, y se fue trata de redes... Mario sí. Esteban Sosa, quien es regido por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Es un joven... Evidentemente, aunque estudió pues eh, fuera del país, inmediatamente llegó al mismo, se inscribió en la UAS a estudiar eh, sobre geografía y pues obviamente aspiró a este puesto y fue el regidor más cortado, Cabe destacar y él ha decidido pues obviamente utilizar la bicicleta como su medio de transporte en todo su periodo eh, de gobierno, ¿no? Sí, bueno, hemos llegado hemos llegado al final, eh, Raquel y, y Mari, eh, lamentablemente, ya son las 12.55. Recordarles que mañana tenemos una exclusiva con el congresista de los Estados Unidos, eh, Adriano Espaillat, eh, donde hablaremos realmente qué está pasando en el Congreso de Estados Unidos, todo ese dinero que se está aprobando y que ahora Iranis, el concejal ha puesto eh, eh, en, en, en evidencia, que no se le está dando a, a, a, al Estado de Nueva York, precisamente a, a los hospitales donde asisten la masa pobre de Nueva York, no se le está dando presupuesto para que puedan atender y darle ayuda a los más desposeídos. Así que mañana, este miércoles, estará con nosotros el congresista Adriano Espaillá a las 12 del mediodía. Y hay un invitado por ahí, duro. Que, o sea, pues, mira, eh, antes de irme, señor, déme un segundito, señor director. Eh, por ejemplo, hay programas como el show de mediodía que los invitados, pero miren, modestamente y aparte, y mm. agradezco a ustedes como compañeras, único programa que ha tenido aquí los invitados puntuales, eh, tenemos, hemos tenido los ministros de, de, de, de educación, eh, de trabajo, hemos estado haciendo eh, con diferentes medios internacionales porque tenemos una gran cantidad de dominicanos y dominicanas en Nueva York que han estado falleciendo a nivel local hemos tenido los principales actores de lo que están haciendo con esta, con esta pandemia que nos los ha... Los protagonistas, sí, sí, protagonistas y Nosotros hemos hecho un trabajo que yo desde ya la felicito a ustedes y a todo el equipo del programa El Toque del Mediodía de verdad es que sí. Señores, llegamos al final Sí Usen mascarilla usen guante quédese en su casa y si sale a dos metros, no a uno a dos metros de distancia que el Señor lo bendiga a protegerse y buen provecho, chicos. Abrazos.